Contra un rival, eh, bueno, que no les hizo digamos, jugar mucho. ¿Cuál fue la clave para el triunfo hoy día? Bueno, creo que eh, lo importante que tuvimos fue nuestro saque, uh -huh. nuestro ataque y jugar en grupo que creo que nos, nos benefició bastante. Hoy Diana de la Peña y tú, que son bueno las centrales más jóvenes del equipo, después de Sara Sarajoya, eh, tuvieron la oportunidad de jugar eh, mucho tiempo en este partido. Eh, Martín te dio la confianza. ¿Cómo te has sentido hoy en el campo? Me sentí bien. Bueno, las chicas nos mandan a nosotras que eh, recién estamos variando en mayores. Uh -huh. Mucha confianza para poder afrontar los partidos y poder mostrar nuestro juego también. Uh -huh. ¿Cómo, ves, eh, ¿Cómo ves el apoyo de Cindy Rondón que acaba de llegar a Géminis? Es una ayuda importante para el equipo y ha llegado hace muy poco. Eh, bueno, nuestra apreciación para Cindy es que es una, en primer lugar una muy buena persona. Eh, no la conocemos ya de un campeonato pasado y bueno, en tanto, como jugadora es muy Creo que los resultados eh, se notan uh -huh. y nada eh, cuando jugamos en conjunto, bueno, las cosas no salen. Ahora, eh, ¿cuál es el, el principal objetivo que tiene Géminis ahora? Supongo que obviamente es campeonar, pero ahorita la meta, ¿cuál es? Nuestra meta, como jugadoras, bueno, ahorita es eh, los partidos, poco a poco uh -huh. ir uno tras uno. Partido y, por partido. Claro, partido por partido y luego poder eh, llegar a nuestro objetivo. Lista.